Bueno, señores, aquí rápidamente le presento una plataforma eh, básicamente nueva, no es nueva, realmente tiene dos, dos meses, se llama Futuro, como ustedes lo pueden ver aquí. Y vamos a registrarnos, miren el nombre aquí, Futuro, rápidamente, ya yo he puesto todos estos datos, miren el apellido que puse, que es nada, un teléfono que no es real, para que usted vea cómo este tipo de plataforma usted se registra fácilmente, porque en verdad son plataformas de alto riesgo que se pueden ir con su dinero real, puse el correo electrónico, eso sí lo puse real porque eh, a veces necesitan confirmar el correo, el tipo de usuario, vamos a poner usuario nada más, le doy registrar y nos estamos registrando, vamos a ver si no deja registrar sin ningún tipo de referido porque yo me registré sin referido, dice registro exitoso como usted lo puede ver aquí, registro exitoso entonces vamos a ir a ver esta placa que yo registré y la contraseña. Y le damos a iniciar sesión y estamos fácilmente dentro de la plataforma. Solamente puse mi nombre real. El teléfono eh, no lo puse real. Mirenlo aquí como está mi nombre real. Gracias por usar el servicio futuro. Esta plataforma ofrece muchísimas cosas. Hasta recarga móviles. Eh, servicio de, de que usted puede eh, solicitar dinero y enviar dinero y todo eso. Pero igual son plataformas de alto riesgo, no se dejen llevar. Tiene sede en República Dominicana, en Dubái y todo eso. Entonces miren aquí el link de referido. Aquí este que está aquí, aquí se le da a copiar. Este es el link de referido que está aquí. Eh, no tengo nada como no he hecho inversión en la disponibilidad en USDT, USD dólares, eh, peso dominicano, euro. Si tiene USDT, el Roy, el, Roy, el USDT, tiene todo tipo de moneda, BTC, Doge. Sigue para atrapar las más personas posibles. Vámonos al historial. Obviamente no. Aquí debe fecha, descripción, estado de cuenta. Aquí debe aparecer todo, todo el historial y aquí tiene filtro. Depositar, withdrawal, retiro, el retiro transferido, recibido. Tiene, tiene todo, eh, la veo bien completa la plataforma, pero ya ustedes saben que en verdad eh, eh, es lo mismo que Quantum, que en Gobalbi. No duden ustedes que esta plataforma sea de Quantum, que ya cerró básicamente. Tienen la página abierta para las personas que quieren meter dinero, pero no están retirando. Yo tengo nueve retiros pendientes en Quantum. Van para once retiro pendiente ahora el sábado. Cinco semanas que no pagan. No duden ustedes que Quantum era de la gente de Goalbi. Y ahora este, este futuro que se han inventado. Eh, que tiene oficina en Dubai, en República Dominicana y en otros países. Sea ya de Quantum. Que cerró Quantum para atrapar gente aquí. Eso es lo que ellos están haciendo. Atrapando gente... Cambiando la página y cambiando el nombre de la plataforma eh, Ya saben, el que quiere invertir, invierte su dinero Al final, yo si no invierto un peso en ninguna de estas plataformas Pendiente, reintegrado, cancelado toda la moneda miren aquí todo el tipo de moneda que tienen Tanto criptomonedas como pesos dominicanos, dólares tienen, tienen muchas opciones Yo solamente les muestro la plataforma, miren un filtro aquí Aquí filtra Luego que usted elige aquí, lo que vaya a elegir, filtra aquí billeteras aquí obtendrá todos todas sus billeteras fiat y cristo incluida la, pre, la, la predeterminada también puede realizar el envío de recepción tiene todo todos aquí están todas las billetera como ustedes la pueden ver CDT. miren aquí dólares peso dominicano, euro miren para depositar aquí y retirar depositar y retirar en, en cada billetera le da la opción como depositar por ejemplo un SDT aquí está el SDT cuenta principal la cantidad que usted vaya a retirar y el método dice que banco si le ponemos banco si pues sí. vamos a ver si es un banco eso es, eso es entonces que se lo mandarían al banco el dinero número de la cuenta nombre de la cuenta bueno aquí tron seleccionar el banco tron eso es criptomoneda y aquí está el nom nombre de la cuenta esto para estas esta son las cuentas en Tron elegir archivo depositar dinero UOCT 100 dólares cantidad de depósito cuota esto es señores y confirmar más más más de lo mismo Pero no vale la pena enviar dinero te para enviar dinero un servicio que ellos ofrecen con un correo electrónico o con un número de teléfono un SDT, la cantidad que usted vaya a enviar y una nota. Y próximo, vamos a darle próximo a ver qué pasa. Dónde nos manda. Bueno, que hay que poner un correo electrónico, no, no lo voy a ni a poner. Recibir dinero, lo mismo, solo que para recibir dinero, para solicitar a alguien que le ponga dinero. Eh, retiros, lista de retiro, configuración o oh, ah, configuración. Bueno, retiro aquí le mostraría todos los retiros yo no, no muestro nada porque no tengo un peso invertido ni voy a invertir nunca jamás en estas plataformas cuánto me engañó y no me va a engañar nuevamente ni, ni cuánto en ni ninguna otra plataforma miren las inversiones los tipos de, de planes que tienen de, de inversiones como ustedes pueden ver aquí el plan dorado 134 días de duración 1.5 por ciento diario lo que ya conocemos mínimo 500 dólares es el mínimo mínimo a un 500 dólares máximo mil dólares en este plan 134 días y eh, dice aquí hay que da aquí a invertir su dinero atrapado ahí por 134 días pero cuando ellos se quieran ir largarse como ya lo hizo quantum igual y platinum es lo mismo 134 días Nada, lo único que varía es el monto mínimo son cinco mil y cincuenta mil el monto máximo es la única variación, 134 días y no le veo diferencia a este plan 134, veo, to, veo todo lo mismo invertir veo que el platinum solamente varía en el monto por lo menos en la información que vemos aquí veo que el rollo es el mismo diario así que no entiendo qué ventaja puede dar el platino entonces el clásico el mismo Roy, 134 días, lo, lo mismo. Cincu, 50 dólares es el mínimo. Este es el plan más barato, que el mínimo es 50 dólares. Miren, los poner en rojo, este es más barato. Y 500 dólares el máximo. Y 500 dólares el máximo. Es el plan más barato, el clásico. 134 días y, e invertir. Vamos a darle a invertir el clásico, a ver que no, a, a dónde nos manda el menú. Clásico. El monto, vamos a ponerle 100 dólares. Y el método para usted pagar la wallet en USDT, es la opción. Ahí le damos a próximo. Eh, you don't have ah, dice, no me deja porque no tengo, obviamente, fondo suficiente para seguir adelante. El caso es que esa es la forma, es el plan mínimo. Es el mínimo. Disputas. Esto es lista de disputas, última disputa. Esto es para cuando usted vaya a hacer una reclamación, salen aquí, en disputa eso es lo que le llaman soporte y referidos. Y aquí usted vería todos los referidos aquí. Todos los referidos. No veo nada del otro mundo, más de lo mismo. Eh, vamos a ver si salimos de aquí. Desco desconectar. Eh, ya de nos desconectamos. Eh, esto, estos son todos los negocios que yo... Comercio electrónico crea fácilmente tu propia tienda y agrega productos tu comercio electrónico para crear su propia tienda reserva electrónica, permita que su cliente realice el pago de reservas pues sí, o si, un proceso rápido y fácil seguro, bueno pago criptográfico, una solución poderosa que le permite a su cliente realizar pagos utilizando moneda criptomoneda. recarga de móvil, y hacen también, dicen ellos aquí gestión eventos, no duden en compartir con muchos eventos de no lo, eso, no lo veo, eso no lo veo nada interesante. Corporación instantánea. Merchant can get payment instantly from anywhere. anytime without any hassle. A simple. And better way to expand your business. Eso es para recibir dinero y enviar dinero para pagar desde de cualquier sitio. Eso es todo lo que hacen. Espero les haya gustado el video. Más de lo mismo. Y nada, eso es futuro. Hasta la próxima.